Siempre tengo cerca, no nos en de programa Y par de las retinas, yo, yo, yo por el artista yo sé que yo te espero, todo y todo en mi volta Y este amigo mamá, es que, para, me ama, ¿qué pago me Este amigo viene no es otro privity que se da por la romana Yo solamente maquino dinero, pero me están persiguiendo Los cueros y la fama este es mi gobierno, hay que pagarme peaje. PA, eh. Yo siempre tengo par de perras puestas en de programa. Y par de aire lleno de adiós por el artista. Eh. Yo sé que yo tan claro estoy todo en mi voltaje. Eh. Este es mi gobierno, hay que pagarme peaje. PA, eh. No impríe, mejor dicho y todavía no le saca una carreta Uno de mi hermanito Pero algunos no entienden que me voy a hacer rico Por eso es que a veces me le quito Hey, pa' que supe ay usted no pertenece Y de Deca no me dijo que lo real permanece yo frontean y ni lo conozco Dime quién es este, el movimiento mío En cuestión de pal de meses Y yo tan claro de uno que no es pantomima Que hemos rodado con una balanza por la esquina Si es bobo se le frena con una glow de vitrina Y partela, sí que son malas pero se pasan de fina Hey, estamos narcotraficados Siempre andamos red y gano con cualquier contrincante. Y es que tú no estás viendo que brillamos como diamante. Perra que le doy ciapeche y me vaquia pa' que le cante. Yo siempre tengo par de mala puestas en de programa. Y par de ir el lleno de odio por el artista y Yo sé que yo tan claro todito de mi voltaje este es mi gobierno, hay que pagarme peaje. Yo siempre tengo par de perras puestas en de programa. Y par de ir el lleno de odio por el artista Yo sé que yo tan claro, todito de mi voltaje Bate de Mickey y pal de bichipueta. Y siempre tengo la peineta en la caranda y su pueta. La nota me tiene mal alto que un cometa. Normal, la la, si tú no la sabes, correrse se te acueta. Por si acaso fren el día y me quiere hacer un daño. Y pal de pesos en la caleta enterrado al lado del baño. A veces miro pa' atrás y pal de cosas que le extraño no me gustaría ser un millonario tacaño, bro. Me levanto como siempre. lo tronfilis de marihuana. De Cacana, Viviéndola como me da la gana. Del flexing, Flex, Sin Flex, J.F.B.S. Mel, hijo de puta ah. Atentamente desde la habitación, estudio en esta ocasión, niño ah. Francivi, el jefe de los controles en el instrumental, mi niño Ajá, Hablamos ahora, Ay, a terror, firma, naga